you <laughs> Habéis podido ver que estoy en Cortina de el primer día de las obras, y están los arizos ya subidos, los arizos gemelos, y he robado algo, una tuerquita. La he cogido de la grúa de esa... bueno, espera, de la, la grúa roja, de ahí he cogido una tuerca, bueno, habían varias. Una cosa que he fijado es que han puesto un suelo azul, o sea, del mismo color que las, que las columnas, mira puesto un suelo. Será un decorado brutal de donde habrán sacado tanto dinero. Luego, los escaparates creo que lo están preparando para Navidad. Y el cortinglé inglés la planta séptima y seguro que ya está lista. Así que ahora voy a subir y lo grabo Desde aquí se ve la mismita entrada del cortinglé. Así de bonito. Y bueno, ahora mientras no me vean me voy a colar en la sombra. Ahora soy un constructor de cortilandia. Bueno, pues aquí sí era... Ahí están algunos materiales, el toro mecánico y la nube Vamos a ver si puedo subir. o a subir. a subir. a subir. Ay, que todo está pegado, Bueno, y luego aquí hay más material. No, mm, no hay nada más hasta ahora. Mm. Y todo está en subida hasta ahora, los erizos y un decorado rarísimo. Bueno y ya hemos llegado aquí de noche en Cortilandia. Ahí está el señor erizo y bueno y allá está la boca, una pantalla y otro erizo. Muy bonito. Este año es muy raro Cortilandia.